Bueno chavales estamos bajando la puerta de abajo con RUBY RUBY Y chicos como siempre privado Pero es mi casa Abrimos Y se hizo la luz Se hizo la Perdona. luz Perdona, eh, Perdona. ¿Qué ha pasado? Perdona No, que coño, bro. La... Bueno. Qué <ríe> en principio lo que te quiero Llegar a decir, o sea, Ruby y yo como que nos picamos Bastante lo que viene a ser deportes, o sea pero Es como que me pico, pero siempre Acabo siendo mejor, ¿sabes? <ríe> <ríe> en plan, Plex y Ruby se pelean en lo que viene a ser Video games <ríe> Y nada, chavales, básicamente lo que vamos a hacer hoy No se lo he dicho a Ruby, pero Ruby y yo últimamente Pues también estamos un poco adictos a lo que viene a ser La portería esta, la grande En la que metí el gol por la escuadra yo pensaba que no un ping -pong. Aparte de eso, vamos a echar un ping pong A tres puntitos ¿De y quien gane, podrá tirar el primer tiro Nosotros como somos muy prosa, Rubis muy pro en el fútbol Aquí el gorro de Buddy. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser Tres goles? Básicamente, no, dos goles Dos goles, yo creo que está mejor Vamos a meter dos goles y el primero que llega, dos goles en la portería De allí, azul, va a ganar el reto de hoy O sea, locura Y empieza el partido, saco yo, chicos, saco yo Ojito que Rubino la a Chu, chu, chu, chu, Ojitoso. ¡Ojito que chu, Me la chu, chu, chu, chu, chu, chu, lo chicos Vale, pues nada Básicamente, Ruby tiene la opción De sacar antes en el fútbol, o sea que Vamos para allá Vale, chicos, primer shoot de Ruby. Tiene Vale, chicos, me toca a mí ¿De páginas? Vale, chicos Segundo tiro de Ruby. Vamos a ver qué hace. Cuidado. Vale, ah, chicos. Siguiente tiro. Vamos a ver qué dónde! ¡Oh! Siguiente tiro de Ruby. Puede ahora mismo ganarme. Y, chicos. Chicos, si queda el último tiro. Si no meto, Ruby me habrá ganado. Vale, chicos. Chicos, puede ser el último intento de Ruby, así que aprovecha el bro. Te dejo por aquí esto. Y falló, y falló Ruby Hex. Rubi, lo siento si sí, te dice daño, pero no con intención. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No puedo estar. Rubi, esta puede ser tu victoria magistral. ¡Fallamos! ¡No! ¡Qué puta locura, bro! <risa> vale, chicos, último tiro, tiro final. Si no me pierdo y sabéis lo que me quiere poner Ruby de castigo. Así que. Tiene que pierdes, ¿vale? ¡Vamos! Oficial, chicos. Oficial. Soy CR7, chicos. Chicos, aquí me tenéis sudando como un perro. Porque ha sido un buen partido. Pero nada, esto va para vosotros. Si lo meto, sí, literalmente, mira, volea. Literalmente, 6.000 likes en 24 horas. 6.000 likes en 24 horas, chicos. Vamos. Ni siquiera lo he visto. Vale, antes de dar pena, antes de dar pena, eh, dime el reto que te ha ah, Porque. Vale. Sí, a ver. Eh, hay que reconocer. Bueno, una vez más se ha claro que te haga el ping-pong. Joder, esto es muy Te haga el ping-pong en el fútbol. Bro, el rete que te va a tocar ¿Qué va a ser. ¿Tiene sed? Pues ahora que se deporte un poco. Pues tío, te voy a hacer un favor. Ya que tienes sed, el rete que te voy a poner, o a sea, ser el peso ese grifo ahí. Sí, pues nada, no, tío. ¿Vas a tener que beber? joder, de puta, madre! ¿Qué? Bro, hay que hidratarse. Lo que dice Ruby, va a misa, así que vamos para arriba. Pero corta. Y sin trampa ni cartón, pues hay que beber. Sin trampa ni cartón, Jaime, beber agua de donde cae mi mojón. De donde Rubí antes es he todo un mojón, chicos, qué puta. Vamos al baño. ¿Misifu? ¿Qué haces tú por aquí? Y vamos directamente a retrete Pues Aquí tenemos el vaso. ¿Qué con? Pillamos un poco de todo. Un momento, lo vamos por ahí un momento. Trano no, la tapa. Hay que hacerlo en el sitio. Bro, no te voy a negar que me estés sintiendo hasta mal. Tío, ¿eh? tú sabes que soy malatísimo con esto, tío. Da igual, bro. Hay que adaptarse, bro. Es que hay hasta cosas blancas. <risa> Todo. Pero no, bro. Venga, tal vez me diga... Voy a darle... Te lo hago medio, 5 de 50, 50, 50. Da igual. 1. 3, 2, 1 ya. Da igual, tío. Más, bro, un poco más, un poco más. <risa> ¡Oh! Vale, eh. <risa> un poco más, bro. Cállate, bro, no, cállate. Solo un poquito, va Un poquito, que sé que en el fondo tiene set. Pero sabes que lo más cocho. Yo sé quién coño ha cagado, pero cuando he escupido, mira lo que había abajo. He comido miedo. ¡Ah! Está full bro Está muy seco, bro Está muy seco, bro <risa> Chavales camiseta. Sí. Me renta, bro, la Kami Está guapa, eh <risa> ¿Te imaginas? <risa> vale, chavales, se me olvidó deciroslo, pero ya me ha llegado la camiseta del bicho, chicos Yo cumplí, os tengo cumplido a vosotros, así que chicos Viva el Messi Lex, cómo tiene que llegar este vídeo para que te compres una camiseta del bicho? 20.000 Me compro la camiseta de Cristiano ¿En serio? Rubi, tómate, ¿cuántos likes te compras la camiseta del bicho? Yo 21.000 <risa> ¿Y tú, bro? No? Yo un caballo bueno chavales, me he tenido que venir aquí afuera Porque hoy les voy a hacer una broma a la casa Que básicamente va a ser una bengala súper fuerte Allí fuera del garaje Y lo que voy a hacer creer a los chavales de la casa Es que literalmente se está quemando la casa Así que chicos, vamos a intentar coger los objetos que necesitamos Por ejemplo, una bengala, chero Y luego yo empezaré a, a brotarme, a decir Chicos, se está quemando la casa, no sé qué Así que chicos, ahora os avisaré cuando consiga los objetos Y nada, ahora nos vemos Vale, chavales, Plex no está en su ubicación así que vamos a entrar Porque Plex tiene una bengala de color amarillo que puede llegar a rentar Tiene estas Creo que la que me puede rentar es la naranja Vamos a pillarla, cerramos Y nos piramos con esto Vale, chavales, justo se están yendo a comprar Plex, Ruby y Krufi Vamos a quemar lo que viene a ser la bengala para hacerles la broma Empezando a salir. Está a salir, chicos. ¿Qué chavales, chavales, chavales. Se está quemando la casa, bro. Por el garaje, bro. Qué parece que hay humo allí. Se está quemando la casa, bro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bro, pero eso viene de abajo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El así? garaje, bro, el garaje Que no ha he hecho nada, bro He estado con unos cartones haciendo un vídeo bro, y se ha quemado, bro Pero apágalo, coge agua Que alguien entre, bro Abre, abre, abre Bro, te bro nos no se está troleando ah, ¿no? ¡Para, para! Pero ¡Que a fatal! ¡Que mueres ah, ah, ah, pierna! ¡Venga, Jaime! Nos ah. <risa> han encerrado <risa> Tiradón. Bro, tío, huele fatal. Madre mía, me han... ¡Oh! no cabrón. <risa> me habéis pillado rápido, cabrones. Que se la han comido un poco con patatas. Y nada. Chicos, os quiero, lo sabéis, pero van a querer unas cuantas bromas esta semanita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me apetece, bro. <risa> me apetece. Una y bea... en el siguiente vídeo veréis la broma que le hice a Blex, que la tendréis hoy en su canal. Así que tío, Blex, te vas a llevar unas cuantas. <risa> Esta, esta es la tercera broma Saca, laca. Limpia eso, porro Sí, claro, lo limpio Lo limpio, pero si me das 50 pavos me Y bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy Ya sabéis, dejad los likes que hemos dicho Y seguiremos subiendo vídeos al canal como siempre Os quiero un montón, ya lo sabéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós